Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hoffmeister Continuamos hoy con la lección número 12 Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador o un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente, pero esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. Estos ejercicios deben hacerse con los ojos abiertos. Mira a tu alrededor esta vez muy lentamente. Trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea a intervalos de tiempo bastante similares. No permitas que el lapso de tiempo empleado para pasar de una cosa a otra sea ostensiblemente más corto o más largo. Trata, en cambio, de mantener un compás medido y parejo a lo largo de todo el ejercicio. Lo que veas no importa. Te enseñas esto a medida que le prestas la misma atención y le dedicas el mismo tiempo a cualquier cosa sobre la que tu mirada se pose. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferir a todas las cosas el mismo valor. A medida que mires a tu alrededor, di para tus adentros. Creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido, y así sucesivamente. Usando cualquier término descriptivo que se te ocurra. Si se te ocurren términos que parecen ser positivos en vez de negativos, incluyelos también. Podrías pensar, por ejemplo, en un mundo bueno o en un mundo agradable. Si se te ocurren términos de esa índole, úsalos junto con los demás. Es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos buenos forman parte de estos ejercicios. Pero recuerda que un mundo bueno implica uno malo y uno agradable implica uno desagradable. Todos los términos que te vengan a la mente son adecuados para los ejercicios de hoy. Su aparente valor no importa. Asegúrate al aplicar la idea de hoy de no alterar la duración de los intervalos de tiempo entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. Para los efectos de estos ejercicios no hay diferencia alguna entre una cosa y otra. Al final de la sesión de práctica, añade. Pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Lo que carece de significado no es ni bueno ni malo. ¿Por qué, entonces, habría de disgustarte un mundo que no tiene significado? Si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que, en lugar, de lo que tú crees la verdad se escribiese en él por ti, ello te llenaría de una felicidad indescriptible. Pero precisamente porque carece de significado, te sientes impulsado a escribir en él lo que tú quisieras que fuese. Eso es lo que ves en él. Eso es lo que en verdad no tiene significado. Bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios. La verdad te disgusta ahora, pero cuando tus palabras hayan sido borradas, verás la suya. Ese es, en última instancia, el propósito de estos ejercicios. Tres o cuatro sesiones de práctica con la idea de hoy serán suficientes. Dichas sesiones no deben pasar de un minuto. Es posible que incluso un minuto te resulte demasiado largo. Suspende los ejercicios en el momento en que experimentes cualquier tensión. Y nos dice David. De nuevo hoy estamos liberando una grave distorsión perceptual y empezando a ver de manera más profunda que la mente dormida está impulsada a escribir sobre el mundo lo que ésta quiere es una versión de la lección 2 le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí pero hoy en la lección 12 también integramos la idea de la lección número 5 nunca estoy disgustado por la razón que yo creo y las conectamos con la falta de significado. Ver algo que no está ahí, pero el disgusto está completamente conectado a esta ausencia de significado y no a los significados que se le han atribuido al mundo como, por ejemplo, mundo terrible, mundo peligroso, mundo hostil, tristeza, maldad, tristeza, maldad, locura, estos significados aparentes son solo proyecciones que han sido asignados a diversas personas, sitios, acontecimientos y circunstancias. El disgusto puede ser miedo, culpabilidad, dolor, vergüenza, cualquier cosa, irritación, sentirse molesto y bueno estamos yendo hacia adentro a ver la conexión entre cualquiera sea el disgusto y los pensamientos sin significado y el mundo sin significado que estos pensamientos parecen pintar hoy nos asentamos dentro y de nuevo aflojamos la causación falsa con el recordatorio de que estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. La mente dormida se ha olvidado del significado porque se ha olvidado de sí misma como el Cristo. Y se ha olvidado de Dios, nuestro Creador y Fuente. Y cómo sufre de amnesia total, sobre este significado divino que es amor, naturaleza infinita entonces la ausencia de significado es una señal de estar perdido de ser impotente, desvalido, confundido y estos sentimientos confundidos agitan la mente con un montón de inquietud y por ello estos pensamientos que no paran, esos pensamientos sin significado y el mundo sin significado que parecen pintar ahí afuera, son mecanismos de distracción en contra del estar en calma y mirar adentro, en contra de soltar, sumergirse, bucear profundamente en una calma que es tan profunda que el tiempo pasa sin poder tocar esta preciosa calma. Estamos soltando todos los intentos de aferrarnos a pensamientos sin significado y a un mundo perceptual de tiempo lineal y espacio sin significado. El tiempo y el espacio nunca van a satisfacer al Hijo de Dios. La santidad es nuestra herencia natural, es nuestra alegría, es nuestra naturaleza eterna. Y no se necesita nada de lo que hay en el tiempo y el espacio para experimentar nuestra santidad ahora mismo, en este instante santo. Mientras parece que vas por el día observando, observando los pensamientos, observando las imágenes, viendo que las imágenes y estos pensamientos son lo mismo, recuerda la lección de hoy, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado.